Este es el review Benzema. oficial de Karim Benzema en la forma. Pues, este es el review de Karim Benzema del equipo de la semana. Vamos a ver las estadísticas que trae. La verdad es que es un jugador bastante equilibrado, bastante bueno. Es rápido, tiene buenos regates, buenos remates Vean, 93 de remate Igual también tiene muchísimo bien el cabeceo Y es una de las características importantes también Vean que le pega bien con las dos piernas Igual tiene movimientos hábiles Y lo importante acá es tiro colocado Tiro colocado le pega súper bien de fuera del área este Karim Benzema Y además es un alimentador Vean aquí cómo alimenta a Mesut Le da un gran pase que no puede definir bien un jugador que toca muy bien la pelota, la verdad es que hace un trabajo muy bien jugando colectivamente, aquí de nuevo regresando a la pelota, eh, es un jugador que la verdad yo siento que no es un gran delantero en solitario, vean aquí como reparte la papa, eh, no se me hace un jugador que deba de, ser, de estar solo en la delantera sino acompañado. Acompañado de Diego Costa, acompañado de otro delantero que lo pueda eh, hacer jugar bien Vean aquí el tiro colocado como los da durísimo Es muy bueno cuando tengan el espacio abierto con Karim Vean aquí el control con la, con la pieza. se quita uno, adiós ¿dónde está tu cadera papá Y un golazo de Karim Benzema y esto debido a su buen control de pelota Esto es algo que tiene muy muy muy bien este jugador que es controlar la pelota pegada al pie la bota realmente pegada a la pelota. Miren aquí con qué facilidad se quita el jugador. Y esa es una, una variedad que tiene este jugador de los cambios de ritmo. Que le permite driblar muy bien. Por eso tiene un muy buen regate. Eh, algo que no tiene bien eh, es el físico. Eso sí, la verdad es un gran rematador. Para mí no es un killer. Para mí, eh, honestamente, tiene días buenos, días malos este Karim. Hay veces que de plano no mete una, hay veces que te mete todo. Para mí, eso no es un killer. O sea, por ejemplo, juego con Diego Costa, que es un verdadero eh, animal del área. Este brother es muy bueno, la verdad. Sí, tiene muy buena movilidad. Tiene mucha inteligencia a la hora de colocarse con la pelota. ¿Ven aquí? Es lo que te digo: le falta potencia al tiro. Ahí es una de las contras de Karim, le falta potencia al tiro Sin embargo es muy bien colocado Tiene muy buen cabeceo La, la puede meter muy bien de cabeza Pero siento que tiene algunos, uh, algunas contras No sé, la altura, la fuerza Ven aquí nomás la volea Ven aquí nomás la volea Que mete Karim Benzema Es un jugadorazo La verdad es que sí no le pide nada a nadie Tiene sus pros, tiene sus contras La verdad, eh, yo... Eh, como he jugado con él, y la verdad, bastantes partidos, sí siento que no debe de jugar solo. Yo estaba jugando mucho con la formación 4-3-3 y la verdad es un delantero que tiene que estar acompañado jugando en equipo. Eh, ahora sí que lo pongan ahí en el kindergarten con los otros niños. Eh, no es un tipo que te vaya a definir por sí solo un juego, eh, pero sí juega muy bien en compañía, tiene muy buen pase corto. Es muy bueno alimentando a sus compañeros. Y eso es lo que les digo. ¡Vean ahí, ay, ay, ay, ay. dónde la pone! ¡Qué tiro colocado tan hermoso! Y es muy buena característica de Karim Encima porque no todos los jugadores le pegan bien con la parte interna de la bota. Y este cuate sí lo hace. ¡Vean ahí cómo le pega la... Mira cómo se quita uno con el control de balón! ¡Y miau! ¡Vean ahí! ¡Pum, papá! ¡Hasta adentro! ¡Bolas! Eh, y la verdad es que es un gran jugador. Yo lo definiría... Como un muy buen centro delantero, lo acompañaría con otro delantero que sea de la misma categoría. Y le doy una gran calificación a Karim Benzema, lo recomiendo mucho. Sobre todo su estado en forma. Este es el Karim Benzema negro. Así que recuérdenlo bien, pero Jugando con Karim Benzema, rematando desde fuera del área. FIFA la vida.